Comunidades dibujando cosas En plan, hay una mungus que le sale nepe Ahí, hay... ya me entendéis Entonces hay un pique entre españoles y franceses Que es lo que crea este tipo de salseo Espiritual entre todos los, los grandes streamers Da un poco de pena, la verdad Dios, lo reviento ahora, hermano Te reviento, loco Un juego muy curse. LOL El del di... O sea, vale, muerte Qué guapo Vale, el tirón Vamos a por otro bicho O sea, aquí habrá un arma guapísima, ¿no? Supongo Pensé que eras tú, campeón Te lo juro ¿En serio, hijo? Pues de todo yo, te, lo prometo, te lo prometo que hace tres meses Que me siguió ese, ese, ese chaval Y me creía que eras tú, hijo Te lo juro, ¿eh? jurado, ¿eh? Vale, este es el último boss Que voy a matar, ¿vale? Hermano, eso que es un gordito Adán el ladrón del fuego Qué gracioso, ¿no, bro? Uh, ¡Wow! ¡Monkey bomb, eh! Bro Hermano. ¡Oh! <risa> He hasta tosido, compadre, del humo que me ha soltado la bomba, ¿eh? a ver, ¿tú quieres morir ya? Vamos a hacerlo bonito, gente. ¿Queréis ver un ataque bonito? Atentos, eh, a la mierda esa. Ahora. ¡Perra! ¡Perra! ¡Perra! Hermano, me la estoy jugando, eh. Pero me la juego con, con honor. Soy un samurái. Madre que me parió. Te lo juro, campeón. Que ahora te voy a pasar de eso, ¿eh? Llame del Dios. Caído sale, a lo mejor yo que sé, el Final Freddy es el juego de los furros mecánicos, pero es de decir que es la caña, es la cañísimo y es verdad, te tengo que dar ahora la key que te tocó en el sorteo, eh, literalmente el yo, me encanta, tío, qué bicho es, hostia, qué guapo, caballero Crisol, guapísimo, qué pena, qué pena que el bicho, qué pena que el bicho, o sea, este low level, y ahora te paso, por supuesto, por MD, mi hermano, el hey, colete... hey, la key del juego eh, random, que me encanta porque son los primeros, los primeros sorteos, tío. Los primeros sorteos, hermano. Furros. Eh... Ahora os vamos a la, ¿eh? Son keys de juego ¡Lol! Son keys de juegos aleatorios. Mi hermano Mancoletet. Sí, tío, sí, te lo prometo. O sea, con toda la ilusión del mundo. Es ¿eh? la tercera que es sorteo. Y te lo juro que está, o sea, con un montón de ganas. Te lo juro. Con un mogollón de ganas. ¡Ey! Vamos a ver. Qué guapo, tío, los, los, los hechizos. O sea, puede que me dé, ¿no? ¡Lol! Wow. ¡Me ha pinchado del orto! ¡Mamá huevo! ¡Qué guapo! ¡Es un puto dragón! ¡Ah! ¡No, mierda! ¡Me he equivocado! ¿Ah? A ver... ¡Tú quieres mi pinga en tu culo! ¿Qué coño? Parecía le. literalmente... ¡Mira, eh! No vea el esquivillo. ¡Madre mía! Un bicho fuerte, eh. O sea... A ver, en cierto modo, claro Pero sí, parecía caerle completamente, mi hermano Mancoletep Harte caso, ¿eh? A ver Nada, sabéis lo que voy a hacer, ¿no? ¡Va ¿Eh? a mamá! ¡Wow! ¡Una, dos, tres! ¡Oh! Me ha piqueado el ojo, tío A ver Vale Me parece lógico Que estés cabreado, ¿vale? Está, está bien ¿Quieres pelea? ¿Tú quieres pelea? ¿Tú quieres pelea? Guapísimo Hostia, pues se han cubierto bien, ¿eh? ¡Oh! Le ha salido un cuerno. Dame, la, dame el arma ese, compadre. ¿Qué quieres? ¿A, a ver quién se cae primero, ¿no? Pues yo, tú te caes primero, y yo, puta. Me cago en tus muertos. Es <ríe> guapo, tío, el bicho. Súper bonito. ¿Qué me da, ellos? Carácter, ¿en serio me ha dado la cola? Qué puntazo, hermano. O sea, me da el ataque de la cola. Guapísimo. Eso es eh, embalaje, tío. O sea, qué gacho. He embalaje 99. Qué fuselaje, me encanta. Es que se me había olvidado eh, que eh, le tenían que ayudar. Eh, y eh, me ha escrito ahora. Ya ha sido como, hostia Pues pobrecilla, pero vamos tampoco pasa nada Está ahí en el meridiano de temprano, al fin y al cabo Este bicho me va a hacer algo, bro No, no Bro Bicho de nivel cero Gracias Mr. Fuselage, en verdad, eh Qué guapo Mr. Fuselage eh. Aquí están los bosses, espero que sea bonito Cuidado Vale, me voy para atrás Cuidado con el puente Vale, voy de una Voy de una corriendo entonces a leer Cuidado con arriba ¿En serio? ¿Eso de ahí arriba es un bicho, Alta? No puede ser No puede ser, es un bicho ¿En serio? ¿Eso es el boss? ¿Le puedo pegar con la flecha? <risa> a ver si me va a tirar al puente el cabrón A ver, eh, parece que eso es un bicho, ¿no? Meter... ¡Ay, mierda! Porque me faltaba, <risa> Creo que eso es un bicho Es como... Ah, como el del principio ¡Qué cabrón! ¡Hostia! La madre que me parió Me da... A ver... Sí, sí, sí, es igual A ver... Llego, ¿no? <risa> ¡Qué guapo, cabrón! No tiene por decirlo, ¿no sabes? Súper <risa> guapo, hermano Arteca... Yo me he equivocado de hechizo, coño Mira que soy gilipollas Ah, la madre que me parió Qué gilipollas soy, tío La leche, hermano Hostia, sí, soy gilipollas O sea, no tengo remedio, hermano Vale ¿Eh? ¡Yuyo, yo, ¿qué, qué coño! ¡Uy! ¡Júntala! Espera un momento, me he equivocado Y, ¿Y sí Me he quedado súper dormida, recién despierto eh, Estoy volviendo a tener muchos problemas para dormir Como a todos, Esa Sarai Espero por lo menos que haya podido descansar un poco Me cago en la leche es normal, también has tenido muchos ajetreos estos fines de semana y, bueno, los puedes llegar a regularizar, como he dicho Aún así, en la medicación te está, por lo menos, dando ganas de dormir, que eso no te lo pregunté esta, eh, bueno, ayer, ¿no? Es como el, eh, como el del principio y salen dos, Hostia, qué guapo, ¿sabes dónde sale el otro, el cabrón? ya ya está mirando para arriba, menos mal que me ha dicho el Barta O sea, seguro que el bicho ese te tira al puente O bueno, si, si te pegas con dos es más difícil, supongo yo, ¿no? Aunque no puedes invocar a nadie, ¿no? Me encanta, tío, puto maldad Muchas gracias, gachón Qué guapo, está chulo, ¿verdad? Pensé que me iba a dar algo eh, Pero supongo el segundo sí que me lo dará, ¿no? De una Me quedé sin suerte ah, F, No pasa nada, Sara Y todo lo malo fuera eso Ya me jodería Esto Que tengo tanto nivel en el juego O sea, bueno, tanto nivel Tengo ta, armas tan, tan, tan buenas Y he equilibrado también el personaje Asesina de cuchillos negros Vale, sí Es esta la piba que me falta Bro, eres tan mierda Hermano Y eso Qué guapa está tu setup, ¿no? La acabo de quitar todo eso Vale, me está... Bro, me está... Es que da vergüenza la ¡Let's go. Da vergüenza, bro ¿Qué me dará su cuchillo? Daga carmesía asesino ¡Qué guapa la daga, ¿no? O sea... Espectralmente guapa, ¿sabes? Guapísimo Y esto es... Uh, Una raíz mortuoria Se la puede llegar a, a la puta bestia de, del santuario mm, Explicaciones muy vagas de los jugadores, ¿no? En eh, online ¿Qué será, bro? Uno de los gatos de estos, ¿no? Supongo Supongo, ¿no? Hostia, qué guapo es Una serpiente Ah, ¿verdad? Sí, Balta me dijo que era como una puta serpiente. Guapísimo. Loco. Hostia, pues es duro, ¿eh? Es duro, gente, ¿eh? Es duro este bicho, ¿eh? ¿Puedo, ¿Te puedo el caballo? No puedo. Vale. Chia. ¡Qué guapo, no! A ver, ahí está más bugueado que otra cosa, bro. Menos mal que tenía. Menos mal. ¡Hostia! ¡Qué raro como pelea! ¡Qué raro como pelea, coño! ¡Qué raro! Vale, me voy a poner la katana, güey. ¿okay? LOL. No le hago bleeding. Qué guapo el bicho, ¿no? Está guapísimo Espíritu de árbol Claro, putrefacto Bro, se vuelve loco, ¿eh? Es imposible pegarle Loquísimo, bro Guapísimo, loquísimo Es que voy con las dos katanas, de ¿eh? Loco Bro, quita bastante, ¿eh? Quita bastante, gente, ¿eh? Fuera de coña quita bastante, ¿eh? Espero que me van a pagar. ¿Le quitaré más de media vida? No creo, ¿no? Que va a hacer algo así de fuego, ¿no? Dios. ¡Hostia! Eh, vale, pues nada, gente. Pues ya estaría. Ajá. ¡Lol! ¡Estar loco! El combate tan guapo. Me flipa. Eso no me flipa. Estoy solo, eh, contra ¡Uh! ¡Uf! Te quiero ir Mal rollo, ¿eh? No, mejoras. jodas. Oh, Dios. Dios mío. Te pone putrefacción roja, o sea, Timo. No llego. Uf. Hermanos, que no tengo una putrefacción roja. Qué guapa la salamandra, ¿eh? A ver, se supone que es un, un.. No sé, un espíritu de árbol putrefacto, se supone. Está duro, ¿eh? Me mola el combate. Vale, me da, eh. ¡Wow! ¡Qué cojones! ¡Qué combate tan rando! No me, espero que no me dé. Mierda. Uf, estoy un poco muerto, gente, ¿eh? eh vale, me voy, ¿no? De loco. ¡Hostia! Con la putrefacción roja Estoy jodido Mierda Mierda Dios, Dios, Dios, Dios, Dios Vale, vale, vale, vale No Guau, wow, qué potra Dios, hermano Qué loco está el bicho Me ha matado, gente Qué potra Qué potra, Dios mío No ¡Qué potrazo! Price is my brother. Amazing, bro. ¿Dónde está, ¿Cómo? LOL, ¿y eso? ¿Eh? ¿Hermanos o qué, eh? ¿Y yo ¿Desde cuándo? Hay aquí un bicho. LOL. Hola. Eh. What? ¿Qué hace esto aquí, tío? Se han cargado. LOL. No entiendo, se han cargado los chavos, O sea Bro Está muy guapo, eh, vais a fliparlo, está guapísimo Está súper guapo Está súper, súper, súper guapo A ver, yo voy por encima del nivel Eso también es cierto, entonces Va a ser un poco injusto para el bicho, pero bueno Es normal ¿Mi cabrita? ¿Has matado a mi cabrita? Sabes que no te perdonaré eso, ¿no? Sabes que no te perdonaré que mates a mi cabra Porque la regenero, cabrón pero le revientas en 0, Sí, por eso. Porque estos bichos, Sarai Baje Lol. Van apareciendo conforme vas matando... Hostia. Conforme vas matando a los... Eh, lo diré. A los árboles áureos. Que está todo guapo. Los dragones, perdón, coño. Los dragones ancianos. Vale, pues ya estaría, gente. Boom, boom. Boom, let's go. Bishak. Rise the sun Increíble. super guapo. ¿Qué me dará? ¿Qué me dará? ¿Qué me dará? Uh, uh. A la barda de dragón No me puede dar una espada, tío O sea, me tienes que dar a la barda Que esto pocha. Me En fantasy 10 eh, La intro, ¿sabes? Vale, más rápido aún Tengo que invocar más rápido A los NPCs Y esperar a que pase esa fase De, no sé Perseque que, que tiene Lío puta Muy perseque ¿eh? Está re loco Vale, creo que me da tiempo a las 3 y sin esquivar eso Iba a decir Increíble esquivadiña Vale no los esquive ni de coña Increíble Vale, por aquí ¡Qué susto da, coño! Ya van para allá la guerra, tío Qué guapo los NPC, hermano Guapísimo Que es como la ilusión, ya De invocar a los NPC que te ayuden Dios, eh, envía esas flechas en mi cara En mi poto eh, Madre mía Muy cerca, ¿no? Súper loco Vale, tiene el Targo ahí O sea, voy Guapísimo el combate No, no, no, que se pone loco, que se pone loco Ni tan loco Guapísimo el combate No lo ha pegado la flecha de Gandalf LOL Guapísimo Qué loco está, tío, el puto bicho, hermano. ¡El ¡Diablo! Como para no morir, agua, ¿sabes? LOL. Eh, mierda, me he puesto un puto frasco de, de, de mana más, tío. Mirad la lo apoteósico que luce el boss con todos los putos NPC alrededor, tío. Vale, la cagué. Pero trae arreo. Tigres. Vale, se va la luna. Vale, vale, vale, vale. No hemos ganado. NPCs no hemos ganado Y yo como me lo como ahora ¡La Madre que me parió Mira por donde cae y te Sí sí sí, sí, sí sí sí, sí. <risa> Ha caído al ladito. De puta madre Vale, bueno, ahora lo que ha dicho Balta eh, Voy a meterle eh, de lejos y a tomar por. No, mierda, la cagué <risa> Pero bueno, vuelve a invocar, voy a invocar Voy a llegar Sí, voy a invocarlo, tienes razón Si me deja vivo el hijo de puta Vale, ahora vale. ido por él Sí, <risa> <risa> es que está topoteósico Vale, era para atrás del top. Vale, me quedan claro, tres frascos Están vivos todos, ¿no? Mm, creo que no La mayoría Sí, el, el, el más raro Que tenía nombre como japonés Ese es el que se murió No, Kitty <risa> sí, Es muy raro Ese puto nombre <risa> Pero qué guapo Esa me mola Espero que me desechí Diablo Qué bonito ese ataque Ahí tiene, ahí tiene otro Y ahora ten cuidadito. Eh... Sí, voy a, voy a intentar pegarle de lejos. Ha muerto. Qué guapo los combos. Guau. Wow. Estás loco. A los NPC. Voy, voy, voy, sí, sí, sí, que tanque, Tiene razón, Balta. ¡Qué guapo! Eso es, lo, eso es el ataque de Balta, hermano. Claro, este te da. A este le puedes comprar tu espada. Qué guapo, en serio. Vale, me voy, me voy, voy. Oh, lol. Apoteósico. Eh, el best boss de. O sea, el boss que más me está gustando de momento. Bruno no lo ha dado. Vale, eh, Dios. Está super zoom. Los NPC, sí sí sí sí sí voy a luchar ahí con los NPC a full. Es que tarda mucho el el puto hechizo este. Pero es que creo que no le da a ver. Dios qué guapo ese golpe. Eh. Apoteósico ese golpe. Vale, creo que una flechita más, ¿no? No le da. Oh, let's go. Oh. Ah, qué putado. Vale vale vale. Lo voy a asegurar. Lo voy a asegurar. Cuantito que me dé, con cuantito que me hagas ataque. Malditos NPC, tío. Qué máquina, hermano, eh. Vale, voy, no, a lo loco. Sí, voy de una, en plan, en la cara. No, no, no, no, no. ¿Qué coño? Se me va con el burrito. Ah, Dios, no me mates. Increíble. Se la ha cargado el NPC, Valda. La madre que me parió. Chetísimo, hermano.